¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches del Census, Declaración Anual de Personas Físicas. Presenta, Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, Contador Público, Eliseo Aguilar Florentino. Hoy en Noches de Census, declaración anual de personas físicas. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial, contador público Eliseo Aguilar Florentino. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Nuevamente los saluda a su servidor Carlos Ramírez en este es su programa Noches de Census, ya después de haber pasado una semanita por ahí de de reposo, de vacaciones, es esta semana santa que acabamos de pasar, pero pues es importante también regresar a, a al mundo de los negocios, al mundo de las obligaciones, nosotros como contadores, como asesores, eh, pues preocuparnos el día de hoy por lo que nos espera, ¿No? Antes del cierre de, de del 30 de abril, estamos al, a 20 de abril, y yo creo que es importante también preocuparnos o ya los que ya tienen algún avance con respecto a esto, pues el día de hoy vamos a estar platicando precisamente de la declaración anual de las personas físicas. Y para esos efectos, pues ya repetimos el día de hoy con un invitado que, que pues es mi amigo, es mi hermano, eh, por ahí ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, el maestro Eliseo Aguilar Florentino, que en un momento ya lo voy a presentar. Y pues eh, les pido que compartan esta transmisión para que pues cada día seamos más los que podamos... Eh, nutrirnos o los que podamos ver este tipo de programas y pues aprovechar estos comentarios que nos vierten nuestros expertos en la materia y pues el día de hoy no es la excepción como les comentaba pues es un amigo ahí de la, de la facultad, fuimos compañeros ahí en la carrera en contaduría pública por ahí dijera eh, la canción de Alberto Vázquez eh, el destino nos separó y el destino también nos volvió a juntar y pues aquí estamos también compartiendo lo que nos apasiona eh, la parte contable, la parte fiscal, y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de la declaración anual de las personas físicas en este mes de abril, que pues todos estamos por ahí esperando nuestro saldo a favor o nuestro saldo a cargo, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Ahorita vamos a hablar también de todo eso, de todo lo que anda diciendo la autoridad por ahí mediante comunicados, de lo que pasa también por ahí, muy respetuosamente también en las redes sociales con algunos comentarios de que pues nada más dale siguiente, siguiente, siguiente, siguiente y ya, ya espera tu, tu devolución de, de impuestos, pues yo creo que vamos un, a, a, un, a un fondo más allá, no vamos un trasfondo más allá en materia fiscal. Nosotros como contadores yo creo que también debemos darnos ese valor para efectos de poder determinar la declaración anual. Sí, muchas cosas vienen precargadas, muchas cosas ya están, pero también como técnicos en la materia, como profesionales en la materia nos debemos enfocar precisamente en asesorar al cliente. Al rato se la rechazan y pues ya vienen con nosotros a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, bienvenidos sean ustedes a este es su programa Noches de Census, ya después de este recicito que acabamos de tomar a nombre de la familia Census, pues les doy la bienvenida a su servidor Carlos Ramírez y pues vamos a pasar a la parte de las noticias, en lo que se conecta por aquí un... O, o otro, otro poco más de audiencia y pues regresamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy vamos a las noticias ok amigos como primera noticia yo creo que eh, el día de hoy el precio del dólar 20 de abril, eh, se ubica en 20.03 pesos por dólar, indicado indican datos de Bloomberg. El dólar tiene una ligera ganancia este miércoles, mientras los mercados asimilan comentarios de Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, que señaló que es importante controlar el crecimiento de la inflación sin realizar movimientos agresivos que afecten la economía. La divisa estadounidense gana 0.05% y el tipo de cambio se ubica en 20.03 pesos por dólar, según datos de Bloomberg. Como segunda noticia, yo creo que pues todos estuvimos ahí atentos a lo que pasó con la parte de litio. El presidente Andrés Manuel López Obrador festeja la nacionalización de litio, es el futuro de las industrias y la tecnología. La reforma a la ley minera evitará que empresas y gobiernos extranjeros se apropien del litio mexicano, aseguró López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación total de la reforma a la ley minera que envió al Congreso de la Unión y agradeció a los legisladores que votaron a favor de su propuesta. Durante la conferencia de prensa matutina este miércoles, el mandatario aseguró que estaba muy contento pues el litio, es un mineral estratégico y el futuro de las industrias y la tecnología. Y como última noticia tenemos precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a negociar a firmas de autoabasto eléctrico y evitar denuncias penales. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a accionistas de empresas extranjeras, generadoras de energía eléctrica al diálogo, antes de presentar las denuncias penales correspondientes porque la Suprema Corte ya resolvió que el autoabasto es ilegal. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a accionistas de empresas extranjeras generadoras de energía eléctrica al diálogo antes de presentar las denuncias penales correspondientes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que el autoabasto es ilegal. Pues bien, amigos, han sido unas noticias bastante cortas, pues para darle paso a nuestro a nuestro invitado del día de hoy al tema que yo creo que a muchos nos nos preocupa, nos ocupa el hecho de la declaración anual, ¿No? Yo creo que ahorita pues muchos andamos ahí asalariados, no asalariados, régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, todos los que tenemos la obligación que ahorita vamos a ver a presentar una declaración anual, pues nos estamos preguntando ¿Y qué pasa? Si no tengo la firma electrónica, si no tengo la contraseña, si me dio un saldo a favor, si no me dio el saldo a favor, si me dio un saldo a favor y me lo rechazaron, pues muchas vertientes que podemos observar en el tema de la declaración anual. Y pues vamos a pasar a la presentación de nuestro invitado el día de hoy después de nuestro, nuestras noticias. Regresamos. Pues bien, amigos, pues bienvenidos a ustedes, ya, ya estamos aquí en su programa Noches de Censo, después de esta parte de las noticias, les voy a pedir nuevamente que podamos compartir estas, estas transmisiones, los que también tengan algún comentario son bienvenidos ahí en las redes sociales, estamos a sus órdenes, su servidor nuevamente, Carlos Ramírez, Pedro Carlos Ramírez, eh, desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez de Oaxaca, pues los saluda a nombre también de la familia Census, del maestro Antonio Aranda, pues les doy la bienvenida a este es su programa, y pues el día de hoy tenemos a un invitado que personalmente, como les comenté desde el inicio, pues es mi amigo, es mi hermano de carrera, somos conocidos ya desde, desde que estábamos un poquito más esbeltos y un poquito más jóvenes, Ahí en la Facultad de Contaduría de Administración de la UAPCO, donde estudiamos nosotros. Y pues me voy a permitir presentar y darle la bienvenida al maestro Eliseo Aguilar Florentino y voy a permitirle leer parte de su semblanza curricular. Él es contador público y también es abogado postulante en la materia fiscal con más de seis años de experiencia docente a nivel de licenciatura y maestría. Cinco años en consultoría, en materias contables, fiscal, también es capacitador en temas fiscales por parte de su firma independiente, así como de diversas universidades y capacitadoras de la Ciudad de México y Estado de México, y también articulista de nuestra revista, la revista Sentido Empresarial. Dentro de la eh, experiencia profesional que tiene, pues es socio director desde septiembre de 2018 a la fecha de su firma Aguilar Florentino, Asesoría y Capacitación Sociedad Civil firma dedicada a la asesoría a empresas en las áreas contable, fiscal y jurídica, también docente universitario de julio de 2017 hasta la fecha en Universidad Humanitas Campus Los Reyes, también en Universidad Latinoamericana, ha recibido diversos cursos en materia de pensiones IMSS, temas prácticos relativos a sustitución patronal, cursos online especializados en el nuevo sistema de justicia laboral. Análisis fiscal y corporativo de contratos, talleres de asambleas y títulos accionarios, eh, cierre fiscal de personas físicas y morales, interés legítimo y amparo social, diplomados en juicio contencioso administrativo, prevención del lavado de, de dinero, efectos económicos y tributarios de la pandemia, eh, seminario fiscal, amparo en materia fiscal, régimen fiscal de sector primario, entre otros. El estudio de la licenciatura en Derecho en la UNITEC y en contaduría pública en la FCA de la UAPO. Tiene maestría en contabilidad de impuestos en la Universidad Humanitas y diplomado en curso contentioso administrativo por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Pues bien, amigo Eliseo, pues te doy la bienvenida a este tu programa, es, es un honor, es un gusto tenerte nuevamente, ya, ya habíamos platicado en este, en este programa Noches de Census, ya a cargo de tu servidor, por ahí creo que también ya eh, eh, estuviste, me parece, ahí con el maestro Antonio Aranda, pero eh, pues es un gusto siempre recibirte aquí entre colegas, entre amigos, y más que nada aquí en la familia Census. Te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestro auditorio y pues poder empezar a platicar de este tema que es la declaración anual que ahorita nos, nos ocupa bastante en este mes, ya estamos a 20 de abril del 2022 y yo creo que muchos estamos en este inmersos precisamente en este tema. Bienvenido, amigo Eliseo. ¿Qué tal, este, amigo Pedro? Pues buenas noches en estas noches de Censos. Agradecerte la, la invitación al buen amigo Antonio Aranda, la, el espacio y también todo nuestro, lo que es este, el auditorio que forma parte de la, la familia Censos. Como bien lo acabas de comentar, es eh, son los últimos podemos decir los últimos días en los cuales eh, por disposición de ley pues hay que cumplir esta obligación que nos corresponde a muchos a nivel a nivel nacional verdad porque y sin duda es una eh, obligación que eh, se tiene que cumplir en estos en estos meses vamos a platicar algunos pormenores sobre todo lo que ha manifestado eh, la autoridad, en este caso SAT México, a través de sus redes sociales. Vamos a también a comentar los, las generalidades de esta obligación, qué es lo que tendríamos que estar observando. Muchas veces se cuenta o se, se considera que esta obligación se puede cumplir únicamente con la información que viene precargada en la página del SAT. Si bien es cierto, nos puede facilitar muchas cosas. Eh, la verdad es que siempre hay que atender lo que dispone el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que, que para tales efectos lo que menciona es que le corresponde al propio contribuyente la, eh, el principio de la autodeterminación de las contribuciones y por lo tanto esta eh, situación eh, no se puede trasladar o no se puede excusar el contribuyente diciendo de que es que eh, mi contador no me asesoró correctamente o cuestiones, algunas prácticas que podemos decir que son ilegales que se están dando en la vida real que también ahorita vamos a comentar porque la autoridad se ha pronunciado al respecto sobre ciertas prácticas, ya sea eh, uso indebido de, en este caso de la firma electrónica, en este caso de, del manejo de los datos de la clave interbancaria, qué efectos pudiera tener este uso indebido de los datos y desde luego tratar de eh, orientar o tratar de, ubicar, eh, dar un buen camino a los eh, colegas, a los compañeros que pues sin duda nos han compartido sus experiencias. Por ejemplo, ahorita vamos a, a ver, eh, les, les quiero compartir un caso muy específico que en redes compartió un, un colega, que si me lo permites, ahorita mencionamos eh, exactamente su nombre, porque eh, sin duda creo que es algo que debemos de considerar, sobre todo en los cuales la autoridad muchas veces pensamos que no, no va a requerir, a veces eh, modifican ahí los datos, a veces eh, se, se, se ponen datos que no corresponden para solamente con el único objetivo de, de generar el saldo a favor. Eh, lo he comentado con algunos colegas y también... Creo que eh, lo replican muchos, muchos amigos, afortunadamente. El saldo a favor como tal no se genera eh, de un día para otro. Es una cuestión de asesoría del contador durante el ejercicio fiscal. A lo mejor eh, hay que ir comentando con los contribuyentes de qué manera pueden, eh, se puede dar el caso del saldo a favor. No... no no es en todos los casos, habrá que analizar cada caso en particular, sería un poco eh, falta de ética y falta de profesionalismo. Generalizar, decirle a cualquier persona, eh, seguramente estás perdiendo tu saldo a favor, yo creo que sería una aseveración muy desafortunada y cuestión que no debemos de estar llevando a cabo como profesionales de la materia, eh, debemos de de comentarle exactamente a la sociedad eh, que cada caso es distinto, cada caso es particular, y para eso eh, es, es esta plática, es este pequeño espacio para ir eh, haciendo los comentarios pertinentes, y eh, pues de igual manera aprovecho para agradecer a todos los amigos que están compartiendo la, la transmisión para que la comunidad pueda este unirse a esta, a esta plática, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por la invitación, y pues vamos a, a, a estar eh, atentos con, con este tema, ¿no? Ok, perfecto, Pedro. por aquí tenemos este, ya unos comentarios también de, de, de una excompañera ahí de la facultad, eh, Verónica, Dan Martínez, Megan Haas también nos, nos manda ahí unas, unos aplausos, me imagino que son. Eh, Román Cruz, saludos cordiales, esperando estén excelentes, muchas gracias por sus comentarios, y pues, vamos a empezar con esta parte ya eh, técnica, ¿no? De la declaración anual. ¿Quiénes están obligados? ¿Dónde nos faculta la parte de la declaración anual? Yo creo que la declaración anual muchas veces, pues, la dejamos precisamente como su nombre lo dice, ¿no? Hasta el año. Acaba de comentar aquí el maestro liceo algo bastante importante. La declaración anual la tenemos que ir preparando durante todo el año. No nos tenemos que esperar hasta el mes de abril, que es cuando eh, precisamente eh, la ley nos dice que podemos presentarla. Pero eh, personalmente quiero identificar dos momentos, ¿no? Uno es el momento de presentación y otro es el momento de la preparación. La preparación la vamos a tener durante todo el ejercicio fiscal, porque Porque si yo no tengo una correcta asesoría o no tengo una correcta preparación, precisamente en la declaración anual me va a determinar un impuesto a cargo un poquito grave, voy a permitirlo decirlo así, ¿no? Eh, en personas físicas y atendiendo a la tarifa como tal, y atendiendo a que solamente existe un régimen, y yo creo que eso también los empresarios lo tenemos que dejar eh, eh, claro para nuestros empresarios que nos puedan estar viendo, cuando solamente estoy en un régimen, oye, es que yo nada más tengo salarios y por qué me dio a pagar si se supone que mi, eh, mi patrón me retuvo hasta me dio subsidio para el empleo y tuve por ahí algunas deducciones personales oye contador estás haciendo bien tu trabajo por qué me estás diciendo que tengo que pagar un impuesto ¿No? Cuando en redes sociales todo el mundo dice que yo lo puedo hacer solito y me va a dar mi impuesto a favor y yo ya me estoy imaginando aquí mi mi billetito y resulta que al rato el contador me dijo que siempre ¿No? ¿No? Y yo creo que cuando hay esta acumulación de regímenes de que eres asalariado y aparte tienes empresarial empresariales, aparte tienes intereses y aparte tienes ahí dividendos, recordemos que también el cálculo anual se hace con respecto a qué, amigo Eliseo? Con respecto a una tarifa anual. Y recordemos que ta esa tarifa anual también cumple con un principio llamado de la progresividad. Y ese principio de la progresividad quiere decir que mientras vaya subiendo de renglón, en este sentido va a ir incrementando como tal la tasa impositiva referente a ese renglón. Y muchas veces yo digo, oye, pero sin actividad empresarial me fui pagando bien. Ingresos, medos, deducciones, metes tu tarifa del artículo 113, la mensual acumulada de acuerdo a lo que me dijo el, el, el anexo 17 si no mal recuerdo, la resolución micelaria donde nos pone las tarifas acumuladas y yo pagué lo que me correspondía. Oye, contador, porque ahorita me sales con que tengo que pagar. Oye, pero es que aparte de la actividad empresarial tenías otro. ¿Qué tal que vendiste por ahí una casa? Una casa y, y no tenía los años de para, para, para gozar de la exención. ¿Qué tal que vendiste un terreno? ¿Qué tal que te ganaste un premio? ¿qué tal que tienes por ahí algún otro de los ingresos a las que se refiere el título cuarto en cualquiera de sus capítulos? Al acumular todos esos ingresos, ¿qué crees? Tu renglón va a ir para abajo y tu impuesto, lógico, al haber una acumulación de regímenes se va a incrementar, porque cada régimen lo tributaste de acuerdo o, o de manera separada, ¿no? Yo creo que ese es algo que nos llega a pasar mucho a nosotros los contadores, ¿no? cuando llegamos al anual y tenemos ingresos por ahí que ya están precargados, oye, con, oye contribuyente, ¿por qué no me avisaste que tenías este? ¿Por qué no me avisaste que vendiste una casa? ¿Por qué no me avisaste esto? Y es donde se puede incrementar esta parte del impuesto. Amigo Eliseo, desde la primera parte, obligación. ¿Dónde estamos obligados? ¿Quiénes no estamos obligados? ¿Qué pasa? Yo ahorita llevo contigo y te digo, "Oye, fíjate que yo soy asalariado, ¿tengo que presentarla o no tengo que presentarla o no la puedo presentar? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso, amigo? De acuerdo, este, Pedro, así como lo acabas de comentar, eh, yo siempre lo, lo, lo comunico con mis alumnos, con los colegas que tenemos la oportunidad de interactuar. Eh, el, el impuesto sobre la renta en México está eh, dividido, en personas físicas, personas morales, eh, en el caso de las personas físicas, y, y como, lo acabas, de, y como lo acabas de comentar, se encuentra en el título cuarto, y este título cuarto, la, la característica particular que tiene es que está dividido en nueve capítulos, y estos nueve capítulos, cada uno tiene su, su tratamiento específico, tiene su, su... en algunos eh, se aplica tasa, en algunos se aplica una tarifa. Esa es el, el, el, la complejidad que presenta el sistema tributario y por lo tanto no podemos eh, confiar en que lo que aparezca sea exclusivamente lo que se tenga que declarar. Entonces, si partimos de la obligatoriedad de presentar la declaración nos tenemos que remitir, en este caso, al artículo 98, es la fracción tercera. Eh, voy a tratar de ir eh, explicando este, estas fracciones. El artículo 98 habla específicamente de las obligaciones que tienen los contribuyentes que obtienen los ingresos del capítulo primero. ¿Cuáles son estos ingresos del capítulo primero? Eh, podemos dividirlo en dos grandes, dos grandes eh, secciones. Aquellos que obtienen ingresos por salarios, es decir, esta figura se relaciona mucho con la materia laboral, eh, donde existe un patrón y donde existe un trabajador, ¿no? Eh, y por la otra parte, aquellos que eh, obtienen los, eh, los ingresos que que permite propiamente la ley asimilar a, a, al, a, los, a los salarios, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la ley específicamente dispone qué conceptos pueden pagarse eh, de esta manera, la, la, no pierde la naturaleza jurídica, sigue siendo el efecto que originalmente tiene, lo único que de cierta manera podemos decir que facilita la ley, es que se va a calcular el impuesto como si fuera, eh, como si fuera un salario, ¿no? Eso es lo único que, que cambia, porque luego eh, creo que es necesario ser insistentes en este punto, luego en las redes sociales, o en los grupos, encontramos de que eh, ¿cómo, cómo elaboro un contrato de asimilado salario, ¿no? no, no creo que problema. es muy necesario hacer este comentario porque, eh, repito, la naturaleza jurídica de la operación eh, sigue, siendo, eh, sigue siendo la misma que dio origen, solamente la ley lo que permite es que eh, se haga una retención como si fuera salario, y la, la, la, la operación sigue siendo en esencia lo mismo. ¿no? Entonces... Eh, este tipo de, de personas, este tipo de contribuyentes que obtienen este tipo de ingresos, eh, el, la fracción tercera establece la obligación de presentar la declaración anual eh, de manera obligatoria. En, en la, la ley lo agrupa en cinco incisos y la primera es cuando eh, además del, de los ingresos del capítulo primero, obtengo otro, otro ingreso y, y eso es lo que me obliga este a eh, presentar la, la declaración anual. Aquí valdría la pena eh, realizar eh, eh, la, la precisión porque en, en tanto en redes sociales como en algunos... Eh, algunos, este, algunas personas que se han acercado conmigo y, y me han dicho, oye, eh, entro al visor de la, de la página del SAT y encuentro, yo realmente trabajo en una empresa, no pero ya entrando en la página me aparecen tres o me aparecen cinco cuestiones así medio extrañas, pues eh, ahí lo, lo, lo más recomendable es que a través de, de, de, la, de una opción que tiene la página del SAT, hacerla reclamar una aclaración que el SAT pueda eh, acercarse con este emisor de, de, de comprobantes, porque en este caso lo que tendríamos que analizar el caso en particular, pero al tener eh, dos o más patrones, lo que puede ocasionarse por cuestión aritmética es un impuesto a cargo. Entonces ahí habrá que valorar ese tema sobre esta obligatoriedad de que si tienes el ingreso en, en el capítulo primero, primero hay que cerciorarse que estos datos del patrón efectivamente correspondan donde realmente están trabajando. Y si agregamos algún otro ingreso, pues pudiéramos mencionar el de arrendamiento, de actividad empresarial, eh, probablemente algún ingreso por dividendos, algún algún este, ingreso, probablemente por eh, que se encontró algún tesoro, ¿no? En su patio empezó a escarbar y encontró ahí un, un, este, un, este, un tesoro que, que, que enterró ahí la abuela, ¿no? Entonces, eh, en esos casos también, aunque parezca algo, algo absurdo, la misma ley contempla esa obligatoriedad de hacer la la declaración correspondiente, ¿no? Y, y la verdad es que en la práctica lo que hemos visto es que mucha gente eh, piensa que todo eso no está contemplado en la ley, que, que, que, que mientras no dejemos huellas o mientras no dejemos eh, rastros de esta, de, de esta obligatoriedad, pues no, no hay ningún problema, ¿no? Eh, respecto al inciso B, nos menciona... Cuando eh, se hubiera presentado por escrito eh, eh, una, un comunicado o un, o una, o un oficio que, que en este caso pudiéramos decir, pues probablemente el, el contribuyente ya hizo una planeación eh, de, del impuesto, eh, sobre todo ya está aprovechando hay algunas deducciones personales o estímulos fiscales y... y y ya se asesoró con un, con un, con un este, contador, y probablemente en esos casos eh, pudiera darse esta situación de, de decirle al patrón, ¿sabes qué? Eh, es mi voluntad presentar eh, la declaración anual correspondiente. no eh, En el tema del inciso C, es un poco delicado el tema, porque el primer eh, contempla dos escenarios, cuando se deje de prestar los servicios antes, del 31 de diciembre, ¿qué significa esto? Que alguien, ya sea que renuncie en su trabajo o en su caso eh, lo despidan eh, se ubicaría en este escenario de que eh, tendría la, la, la obligación de presentar la declaración eh, anual. Sin embargo, habrá que hacer la precisión de que el reglamento artículo 182 Contempla la posibilidad de, de no realizarlo, eh, no, no realizar la declaración o eximir de que, de que presente la declaración eh, siempre y cuando eh, no se rebase la cantidad. Aquí hay una cantidad bien importante: la, la cantidad de 400 mil pesos, y al mismo tiempo de que eh, si, si estos ingresos que se, que se obtuvieron por, por el capítulo primero, pues no se, no se generaron por, eh, por tener dos eh, patrones de manera simultánea. no Esos serían como que los puntos clave para poder eh, quedar como eh, eximido de la obligación de presentar la declaración anual en el caso de que hayan dejado de, de elaborar de, de, de, o de prestar el servicio a, a un patrón antes del 31 eh, de diciembre. El cuarto escenario es cuando eh, se obtienen ingresos en, en el extranjero o, eh, en su caso, eh, entidades que no estén obligadas a realizar las retenciones. Habrá que tener eh, mucha precaución porque, por ejemplo, eh, yo, a mí lo que me han preguntado con mayor frecuencia es eh, oye, contador, ¿qué pasa si yo recibo depósitos de Estados Unidos? ¿no? O sea, tengo un familiar ahí y, y me tiene mucho cariño y frecuentemente me anda mandando eh, dólares, ¿no? ¿Ah, ahí que procede. Bueno, ahí, ahí en ese caso eh, habrá que revisar la, la, eh, el, convenio, el convenio para evitar la, la doble tributación eh, de México y Estados Unidos a la par que te, tendríamos también que revisar eh, si, si en ese país ya se pagó el impuesto correspondiente por el, el ingreso que se obtuvo, eh, porque tampoco podemos generalizar de que, de que no, no pasa nada o, o, o págalo aquí, nos o sea, haría un error adelantarnos a esos, a esos criterios. Entonces, mi, mi recomendación eh, sería esa parte de, de, de revisar el convenio para evitar la doble tributación y la obtención del ingreso en Estados Unidos, si, es, eh, si ya pagó el impuesto correspondiente, que, eh, digámoslo de, de esta manera, eh, en, por tratarse de un país eh, distinto a México, pues el sistema de tri tributación es totalmente distinto al, al, al de México, entonces ahí sí pod podemos eh, errar en, en algunos en algunas opiniones, ¿no? Y la última, el último punto sería cuando obtengan ingresos anuales eh, que excedan de 400 mil pesos, ¿sí? Esta situación eh, se, se, se da el, en el caso de que pues estos ingresos estamos hablando eh, un poquito más de 33 mil pesos eh, que sean superiores, 33 mil pesos. Si ese es el caso, pues habrá que, ah, se tiene la obligación de, de, de presentar la declaración. Ahí nada más en el punto 3 se me pasó comentar eh, la obligatoriedad de, del trabajador cuando tiene eh, dos patrones de forma simultánea. Eh, ahí prácticamente yo les comento a mis alumnos así de, de forma sarcástica, ¿no?, pues si tiene dos trabajos, entonces eh, tiene dinero para, para, pagar, eh, para pagarle al contador y para pagarle al SAT, ¿no? Y no sé en tu experiencia, pero los casos que me ha tocado eh, revisar de, en, en estos puntos, de que cuando tienen, dos, este, cuando tienen dos patrones de forma simultánea, es lo que comentamos hace ratito, cada quien, el, cada patrón realiza la retención eh, de forma correcta ¿no? pero ¿qué pasa al momento de hacer la sumatoria de los ingresos? Eh, pues lo que sucede es que eh, bring, se brinca el, el, el ingreso se brinca a un renglón distinto de la, de la tarifa ya le corresponde un porcentaje mayor eh, y una cuota fija más alta y esto ocasiona que el impuesto que te corresponde en el año, por decir un ejemplo, sean de 8 mil pesos y eh, ambos patrones a lo mejor en su conjunto te des, te, te, te retuvieron a lo mejor seis mil pesos y ahí es donde donde brincan algunos y dicen contador qué está pasando eh, no, no no no sabes de impuestos lo que es lo que está pasando por qué me toca pagar ahora dos eh, mil pesos no esa es, la, esa es como la explicación, eh, pues trato de no hacerla tan técnica, pero, pero esa sería como la explicación de por qué te toca pagar impuestos si todo el año estuviste, eh, te estuvieron descontando, ¿no? Esa sería sí, como sí. la primera parte, ¿no? Perfecto, perfecto, amigo. Pues vamos, vamos a darle aquí, lectura a algunos comentarios que ya están, eh, algunos saludos que están aquí en redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que pues, nos están viendo y los que puedan llegar a ver esta retransmisión que... Que, que vamos a tener aquí en su programa Noches de Census. César Caballero nos dice buenas noches, buenas noches César Caballero, un gusto tenerte por aquí. Eh, Amalio Alejo, el saldo a favor se ha vuelto una costumbre en el, en el régimen de asalariados. Hay que tener bien claro que en la declaración anual para el sector de comercio y servicios no existe, no hay, todo va a depender de la buena contabilidad contable financiera. Yo creo que Amalio Alejo tiene bastante razón con respecto a que si nosotros solamente, y, y, y abundando a lo que acaba de mencionar aquí el maestro Eliseo, si solamente tenemos un régimen, vamos a situarnos en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales, solamente estoy en ese régimen, y pagué mis impuestos de acuerdo a lo que se me determinó eh, en el régimen preciso, ingresos menos deducciones, utilidad fiscal, y por la tarifa, bueno, adicionando la tarifa del artículo 113, claro, acumulada de acuerdo a los meses, a reserva del arrendamiento, porque en el arrendamiento solamente la aplicamos mensual, pero si fui pagando mes con mes, mes con mes, mes con mes, llega a diciembre prácticamente, y es lo que siempre hemos comentado los contadores, prácticamente cuando yo llegue a diciembre, diciembre es mi declaración anual, a reserva de las deducciones personales con las que pueda tener, y a reserva de que algún dato en el año haya sido error. Por eso nos comenta aquí Amalio Alejo, que para ese sector, pues prácticamente la declaración anual no existe. ¿Por qué? Porque se fue generando mes comes ¿ok? Si nosotros fuimos generando mes comes prácticamente en la declaración anual vamos a salir, como eh, comúnmente se dice, pues a tablas, ¿no? Vamos a salir ahí a tablas con respecto a nuestro impuesto a cargo, o me pudiera determinar un impuesto a favor respecto a algo que nosotros conocemos como deducciones personales. Algo que también comentó aquí el maestro Liceo y que es bastante importante mencionar. Es el principio de la autodeterminación que se contempla en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que en un primer momento nos habla de la causación de las contribuciones, y adicionándolo a lo que nos menciona el artículo 2 del Código Fiscal, donde nos habla de la clasificación de esas mismas contribuciones, pues yo creo que es importante que el contribuyente sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria pueda determinar sus contribuciones. Claro, pues nos ayudamos de nuestro contador, ¿no? Oye, pues yo no sé, yo soy asalariado, yo soy comerciante, yo me dedico a esto, yo no sé de contabilidad, yo no sé de impuestos, para eso te contrato a ti contador. Pero llega a pasar esto que eh, en esta última, en esta, en estos últimos, últimas palabras nos dijo aquí el maestro Eliseo, ¿no? Eh, oye, tengo un ingreso por este régimen, pero tengo otro por este, o resulta que tuve dos patrones simultáneamente como lo mencionó. Pues un patrón a reserva de lo que pasa con el subsidio, porque recordemos que también le tengo que informar a uno de los dos patrones que no me dé subsidio, porque si no le informo voy a tener serios problemas también por ahí. Entonces, si yo junto a esos dos ingresos, que el anual es lo que sucede, junto a esos dos ingresos, puedo bajar al siguiente renglón de la tarifa, ¿y qué crees? En el siguiente renglón voy a tener un porcentaje mayor, una cuota fija mayor, y por consecuencia, el impuesto va a ser mayor. Oye, pero si este patrón no me retuvo bien y el otro no me retuvo bien, ¿o por qué contador me estás diciendo que tengo que pagar? Si yo ya pagué impuestos en mi trabajo, me quitaban mi impuesto. Y es donde muchas veces yo creo que el contador, ya hablando de la relación con el cliente, tenemos muchos problemas para explicarle, o para que el, el cliente nos pueda entender el hecho del por qué tiene que pagar una diferencia en su declaración anual, Oye, pues si mi hijo, mi hija me dijo que ahí en redes sociales, en el face en el Instagram, andan diciendo que pidas tu saldo a favor y ahora tú vienes y me sales con que tengo que pagar, como decía, el dos mil pesos, pues yo creo que mi contador es el que no está haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, al rato se van con el otro, dijeran, o lo hacen ellos solos, se genera un saldo a favor, rechazado, o se los dan, pero al rato viene algún tipo de revisión. Por aquí también nos menciona ya y saludos cordiales, maestro Eliseo, yo también quisiera encontrar muchos de esos tesoros para dejar de ser contadora, ya quiere dejar de ser contadora. César Caballero, para el caso de estar en régimen de sueldos y salarios y en recico, los ingresos de ambos regímenes se suman para la declaración anual, nos comenta César Caballero. ¿Qué nos puede decir por ahí, amigo Eliseo? Yo creo que ese escenario todavía no lo hemos visto en este abril, pero va a venir para abril 2023. ¿Qué nos puedes comentar aquí con el comentario que nos da César Caballero? No, pues fíjate que ya, ya se nos está adelantando el amigo. Está bien eso porque quiere decir que ya está planeando su, su, su declaración anual 2022 para presentarlo en 2023. Recordemos que este régimen simplificado de confianza entró en vigor para este ejercicio fiscal. Y me llamó la atención el, el, la pregunta. Porque yo creo que estamos de acuerdo de que este régimen ha dado mucho de qué hablar, ha sido muy eh, polémico el, el, todo lo que quedó plasmado en la ley y para darle respuesta a, al buen amigo eh, al buen amigo este César Caballero, pues tenemos que irnos al artículo 113 f en su primer párrafo está, bueno aquí vale la pena hacer la precisión, eh, este artículo 113-F regula el, el, la declaración anual eh, para el régimen simplificado de confianza. Eh, aquí el artículo, a grandes rasgos, digo, habrá que verlo eh, textualmente lo que dispone, pero a grandes rasgos dispone la obligación de presentar la declaración en, anual en el mes de abril. Pero ojo, aquí menciona por las actividades que se refiere el artículo 113, es decir, las, las, las actividades que son, eh, que son este, aceptadas, por decirlo así, naturalmente dentro del régimen simplificado de confianza, nos estamos refiriendo a actividad empresarial, a arrendamiento y en su caso los, los servicios profesionales. Esas serían los, las actividades que son naturales del régimen simplificado de confianza. Se aplicaría la tabla anual eh, correspondiente, pero en este caso habrá que revisar si en el tema de sueldos y salarios se ubica en alguno de los puntos que acabamos de comentar del artículo 98 y por lo tanto ahí eh, no, no me gustaría adelantarme mucho, pero seguramente la plataforma va a generar eh, algún eh, caos, habrá que hacer algún... Yo siempre lo, lo, lo establezco de esta manera, antes de verificar la información en la página del SAT, eh, acostumbramos a hacer un papel de trabajo con la ley, ir viendo los, los datos, ir viendo los, los cálculos, y, y a veces yo estoy mal y la plataforma está bien, pero de alguna forma te da la idea, eh, ves los datos que tienes, y, y la ley cómo establece el procedimiento para hacer los cálculos. No podemos confiarnos ciegamente de, de, de la plataforma porque puede generar ahí alguna inconsistencia que posteriormente, como eh, ahí le, le pido a, al equipo de censos que me pueda eh, permitir eh, compartir la, la información que les eh, comenté hace ratito, porque cuando eh, mandamos esta información y no corresponde, eh, lo, y, y sobre todo si hay saldo a favor eh, o hay un pago de impuesto menor al que corresponde, el SAT lo que, lo que tiene facultad es de eh, ejercer, ejercer sus, sus facultades de comprobación o en su caso, así como lo establece el artículo, el artículo 22, de solicitar información adicional eh, en el caso de que no, no esté tan convencido eh, el SAT de que, de que realmente sí corresponde un saldo a favor. Y aquí, eh, si me permites hacer un, el comentario que hemos visto en la práctica, tanto en redes sociales como con algunos colegas, que, que obviamente no, no, no pertenecen a la familia Census, ¿verdad? Lo, lo que han hecho es, pues presento únicamente complementaria y, y con eso seguramente me van a, me van a devolver. Eh, no, no, es, eh, no es el camino o no eh, la ley no establece de que si la autoridad te pide información adicional, presentes complementaria y con eso quede, quede resuelto. Aquí vale hacer la aclaración de que la declaración complementaria lo que hace es sustituir la declaración normal, pero es responsabilidad de, de, del contribuyente que los datos que se manifiestan en la, una declaración complementaria pues efectivamente correspondan tengan un soporte, tengan una un, una justificación de por qué se están eh, manifestando, no sé si eh, va, valdría la pena que nos comentaras César Caballero, si eh, respondimos a su pregunta o en su caso que eh, plantee un poco más eh, de datos para irle dando mayor, mayor certidumbre a la respuesta ¿no? ok, perfecto amigo eh, pues eh, esperemos ahí, César Caballero, de haber dado respuesta. Yo creo que eh, va a ser el primer año que nos vamos a enfrentar precisamente este, a este cuestionamiento, ¿no? Eh, derivado de, de la reforma de este año 2022, pues el régimen simplificado de confianza. Pues ahorita en este abril, pues no, no nos preocupamos todavía por eso, pero, pero para el año 2023 yo creo que sí ya tenemos que estar eh, visualizando esta parte. Y hay algo bastante importante, ¿eh? Hay algo bastante importante con lo que mencionó aquí el maestro Eliseo. ¿Por qué Simplificado Confianza me estableció la obligación del anual en su, eh, en su articulado específico? Y no lo hizo precisamente en, el, precisamente en el capítulo 11, donde me obliga precisamente al anual de todos los demás, ¿no? Oye, por qué me lo dijiste específicamente? ¿Por qué me lo dijiste específicamente aquí? ¿Me lo vas a separar o qué va a pasar? Hasta este momento yo creo que todavía vamos a estar ahí en, en conjunto en esa declaración anual. Estamos en un año y, y siempre lo he dicho en estos programas de noches de censos y también al rato eh, bueno ahorita vamos a hacer el comercial ahí de nuestros amigos de Rompiendo Paradigmas pero siempre se ha comentado estamos en un año de fiscalización estamos en un año de prueba y error por ahí por julio yo creo que vamos a estar platicando bastante de muchos de estos temas de CFDI, 4.0 qué tal que me lo prorrogan otro otra vez lo mismo pasó con carta aporte estamos viviendo una etapa donde la autoridad está proponiendo herramientas de fiscalización proponiendo herramientas precisamente de fiscalización las lanza y a ver cómo cómo cómo impactan en, en el mercado me voy a permitir llamarlo en el mercado de contribuyentes ¿Cómo impacta en este, en este universo de contribuyentes? ¿Cómo lo aceptan? Nos vamos a estar quejando, claro, ¿por qué? Por muchas deficiencias que existen en el sistema, técnicas, eh, eh, deficiencias de procedimiento, deficiencias operativas. Y en este sentido, yo creo que, pues, el contador, el contribuyente, el abogado, el administrador, vamos a estar aquí eh, viendo este tipo de programas, asistiendo a cursos, asistiendo para acá, viendo acá. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad del debido cumplimiento. Y más que nada, ¿por qué? Porque también derivado de las reformas se incrementaron, se incrementaron los medios de fiscalización y en consecuencia también estoy más sensible, estoy más sujeto a multas, a sanciones, a restricciones, ejemplo, para efectos del sello digital. Pues me voy a permitir ahorita, vamos a hacer un paréntesis, ya 8.20 se nos está yendo el, el tiempo bastante de volada, amigo Eliseo, y, y pues a invitarlos, por ahí ya salió la, la publicidad, eh, salió la invitación del de 25 de mayo, Día del Contador, a todos los que nos están eh, observando, amigos, colegas contadores, vamos a tener eh, el evento presencial del programa Rompiendo Paradigmas, ahí con el maestro y nuestro, nuestro astronauta, como le llaman ahí en el programa, el maestro eh, Antonio Aranda, va a estar el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Enrique Corona, el maestro eh, Pepe Soto, y el maestro Efraín Salvador. Va a ser un evento presencial en la Ciudad de México, el 25 de mayo, Día del Contador, pues espero que los puedan acompañar, yo, su servidor también, yo creo que por ahí voy a andar también para poder saludarlos a todos los que gusten asistir a ese evento, por ahí están los asesores de censos también para poder brindarles información, aquí ya ando convenciendo también al maestro Liceo para que nos veamos por ahí a, a echar el, el, el cotorreo un ratito con los amigos de Rompiendo Paradigmas. Y precisamente el día de hoy, ya en unos minutos más, a las nueve de la noche, los esperamos en Rompiendo Paradigmas. No se pierdan el programa, ya saben, eh, pues es un programa un poquito diferente, dijeran ellos, para mayores de 18 años, donde se abordan las perspectivas y donde se abordan estos temas desde una óptica diferente, precisamente rompiendo los paradigmas que tenemos en algún momento. Pues bien, amigo Eliseo. Si va a haber alcohol, Pedro. Este, yo creo que no, porque si no, no me dejan ir. Entonces. No, no pero este, allá ah, en el evento. Ah, ah, por eso te digo, yo creo que yo creo que no, por eso me dejaron ir. Entonces, mejor aquí, a, mejor aquí Igualmente al aire. No. Mejor aquí al aire no, no digas nada, si no me van a limitar mi, mi, mi, mi permiso para okay. poder ir. Dejémoslo en que no. Ok, pues entonces seguimos amigo Liceo, ¿qué más nos puedes comentar con respecto a o algunos, algunas este recomendaciones para estos efectos de la declaración anual precisamente porque oye llega tu contribuyente o llega alguien que ni conoces, fíjate contador que me la rechazaron, fíjate contador que yo solito la presenté, dijeran por ahí, por algo que este me guié de, de lo que me dijo el SAT, ¿O me guíe de alguien que me dijo, oh, la tú, nada más, dale, siguiente, siguiente, siguiente, y vámonos, ¿no? Ay, y ya, ya, ya nos contestó aquí el sí, maestro. ya, Martín. ya hicieron la aclaración que sí va a haber alcohol. Ah, pero en gel. Para echarse en las manos, pero de, para gel. evitar. Ah, no. Sal, pues, saludos aquí a mi estimado amigo maestro, maestro Martín Rojas Tamayo, por ahí, espero saludarlo también, este, ya nos aclaró que no, bueno, va a haber alcohol, pero en gel para las manos. Claro. Esto del, del covid Claro. Entonces, pues ya aclarado el punto, seguimos con, con esta parte, amigo Eliseo, de, de, de, de, de, híjole, yo llevo el mezcal, ya me apunté. No me van a dejar ir solo, amigo, no me van a dejar ir solo. Yo me quería ir solo, pero ni modo, este, a ver cómo le hacemos. Eh, pues, amigo, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para efectos? Ahorita ya ten, estamos a, ¿qué? A 10 a días de poder presentar nuestra declaración no, A los que no lo hemos hecho qué recomendaciones nos das, qué podemos observar, en qué debemos tener cuidado, porque recordemos que en la declaración anual también si no informo de los préstamos en efectivo mayores a cierta cantidad, al rato viene la autoridad y dijo, tú no me informaste y para mí no cumpliste con un requisito de forma, y en ese sentido para mí es ingreso. ¿Qué cuidados debemos tener para efectos de nuestra presentación de la declaración anual? Gracias, eh, Pedro. Fíjate que mm, creo que sí, el tiempo es muy poco para abordar todos los temas, pero eh, quiero mm, eh, hacer algunas precisiones. Por ejemplo, hay una fracción, hay un párrafo, perdón, del artículo 93, eh, en el cual eh, pues suena un tanto agresivo, eh, que es uno de los últimos párrafos. Eh, en, en, no, no, no me lo sé textualmente lo, lo que dispone pero en otras palabras lo que dice es si no me declaras eh, viáticos que, son, que, que, que serían ingresos exentos eh, si no me declaras viáticos si no me declaras herencias o legados si no me declaras eh, enajenación de casa habitación que indudablemente haya cumplido los requisitos de, de, de exención pues entonces lo que va a pasar es que ya no va a tener la naturaleza de ingresos exentos, sino que va a adoptar eh, la, la característica de ingreso grabado. ¿Qué significa esto? Que eh, el ingreso, los ingresos que acabo de mencionar, si lo obtuviste, tendrías la obligación de pagar el impuesto correspondiente. Entonces, yo creo que es bien importante aprovechar eh, esta situación yo entiendo perfectamente, eh, tenemos una larga lista de, de personas que han acudido con nosotros y nos dicen, oye, es que sí tengo la obligación por esta situación que me mencionas, pero pues no tengo firma, ¿no? Pues a, a, hay que formarnos, ¿no? Porque eh, aquí lo que estamos sufriendo, padeciendo a nivel nacional, es el tema de, de las citas, que ya es un tema de, de, de otro tipo, pero... Eh, es bien importante que se procure cumplir eh, por lo menos de, de manera espontánea antes de que la autoridad eh, a, aplique esta, este, este párrafo del artículo 93. Y también no me gustaría eh, dejar sin, sin, sin, sin algún comentario dos comunicados importantes que ustedes lo pueden encontrar en, en las redes sociales del SAT. Me refiero al comunicado 21 que se publicó el 13 de abril, en donde el SAT eh, publica ciertas características que pueden tener eh, el, el sistema automático de devoluciones. Eh, recordemos que esta situación eh, del, del saldo a favor mediante el sistema automático, con, conocido también como la devolución automática eh, está regulado en, el artic, en, el, en la regla 2.3.2 de la resolución eh, miscelánea fiscal. ¿Cuál es la ventaja o cuál sería como el beneficio de esta situación? Que eh, en, en, esta, en este sistema automático de devoluciones, pues el SAT verifica eh, la procedencia del saldo a favor y en un, eh, no, normalmente no llega hasta los plazos de extremos que marca el artículo 22, que, que por ley son 40 días eh, hábiles, eh, en ocasiones eh, hemos estado monitoreando, a veces eh, tarda 5, a veces tarda 10, o a veces tarda 15 días, en, en, en que proceda o en que se realice y se lleve a cabo este sistema automático de devoluciones. Comentarles nada más que esta situación eh, está, eh, lo, lo publicó el, el SAT en este comunicado, y, pero es necesario, es medular que eh, se cuente con eh, el tema de la, de la firma electrónica en eh, los casos de, este, de, de la devolución, sobre todo porque cuando se da esta situación de la solicitud de, de información adicional, pues lo conveniente es que eh, se firme esta, esta respuesta con, con, evidentemente, con la firma electrónica, ¿no? Y otro comunicado también importante que eh, quiero comentar es el tema de la eh, firma electrónica eh, que se publicó en este caso el día eh, 18 de abril, es decir, hace dos días, el día lunes. Eh, ¿Qué es lo que comunica el SAT en... en en, en este documento. Primero, la importancia de eh, salvaguardar, resguardar y sobre todo proteger la contraseña, la firma electrónica, porque eh, se han detectado diversos eh, usos indebidos que se están llevando a cabo en el tema de las devoluciones. También lo que se ha detectado es que en el, en el tema de clave interbancaria, la, el SAT, no, no existe una disposición legal que obligue al SAT a verificar que la clave sea del contribuyente. La verdad es que eh, el, el mismo SAT reconoce que en BBVA, que en AFIRME y en Azteca se han presentado estos casos de que ponen una clave interbancaria que quién sabe de quién es y ya se generó la devolución correspondiente. Y el contribuyente, pues, sigue esperando y seguirá esperando porque eh, seguramente ya se lo gastaron en las vacaciones de este saldo a favor, ¿no? <risa> claro, claro, amigo, dijera hace rato antes de entrar al programa, ya, ya, ya se acabó el negocio, ¿no? Ya, ya, ya se dio cuenta el SAT de que el contador le pone su clave ahí para que le devuelve, para, para cobrarse a los chinos los honorarios, dijera, ¿no? Pero aquí nos comenta el maestro Antonio Aranda, ya nos regañó, ya nos regañó. Dice que que no va a haber, chá dice, o sea, ya nos dijo que no va a haber alcohol. Sí, va, sí tiene que haber, maestro Antonio Aranda, para, para desinfectarse de, de, de las manos, eh, sanitizarse y todo eso. Saludos aquí a nuestro, nuestro capitán, el maestro Antonio Aranda. El maestro Martín Rojas Tamayo nos pregunta, pregunta, maestro, si una persona recibe dinero por gastos de marcha que derivan de apoyo a una persona por muerte de su madre para gastos funerarios, se debe informar si está por debajo de los 600 mil pesos. ¿Qué opinas, amigo? Que que no sé, eh, eh, a, lo, a lo mejor, eh, ¿qué, qué, ¿qué es estos gastos de marcha? ¿Qué, qué significa eso? Pues yo creo que de los de, de muerte, como nos dicen que derivan de apoyo a una persona por muerte de su madre para gastos funerarios. Habrá que ver, voy, me va a salir lo, lo, lo pues reconocer lo que pasa en la realidad, ¿no? Habrá que ver, lo que pasa es que en el tema de apoyo a gastos funerarios, vamos, vamos, eh, se puede originar de, de diversos de diversas maneras. Eh, por ejemplo, puede derivarse de una relación laboral, es decir, que el patrón muy, muy humano eh, diga eh, ponga en su contrato, ojalá, bueno, la verdad sí lo he visto en algunos casos, pero no es muy frecuente. Probablemente el patrón ponga en su contrato eh, con sus trabajadores esa prestación. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que en, en el caso de... De, de, de que fuera una prestación, probablemente eh, se pueda considerar como una previsión social siempre y cuando exista esta, estos requisitos que establece la ley que sea general, que tenga un plan eh, de previsión social y, y esté en, en, en los recibos correspondientes. Entonces, en este caso, pues sería un, un ingreso exento que seguramente va a aparecer precargado como previsión social. Eh, pero ahí, ahí va otro escenario, en materia de seguridad eh, social, en el tema del IMSS, existe también un artículo, ahorita no, no recuerdo el artículo exactamente, pero también hay un apoyo en materia de gastos, de gastos funerarios. Eh, entonces ahí también, eh, la verdad ahí sí desconozco qué, qué hace el IMSS, si hace un recibo o cómo lo maneja al momento de realizar... Eh, la transferencia o el pago correspondiente. También en el tema de, eh, de, de los gastos funerarios, vamos a ser muy, muy realistas, eh, pasa en, en muchos lugares en donde la cooperación es eh, de, de los vecinos, de la gente, de los familiares, y pues ahí eh, es totalmente, no, valga, valga, la, valga la redundancia, ahí es un eh, regalo, ¿no? un apoyo de carácter humano que recibe en estos casos pues los familiares de de, de en este caso de, de um, del difunto no entonces habrá que ver eh, cómo Ajá, se genera estos esta situación y yo recomiendo que se haga la la la informativa en este caso la se ponga el dato informativo sobre todo porque en algunos casos este se da esta deducción eh, personal de los gastos funerarios, ahí es donde eh, pudiéramos eh, justificar de, de, y no caer en el tema de, de la discrepancia fiscal ¿no? perfecto, y, y igual, igual eh, adicionando al comentario que tiene el maestro Liceo y, y, y eh, comentando aquí los que nos, nos, nos pregunta el maestro Martín Rojas Tamayo eh, la naturaleza jurídica de, de, de la operación también tendría que ver y eh, eh, me voy a ir aquí, dijeran, este eh, con el maestro Martín, que es aquí experto en NIF, la sustancia económica del, del, de la operación, ¿no? La sustancia económica, de, independientemente de su forma jurídica, como lo manifiestan los actualmente todavía en este año postulados básicos eh, eh, eh, en NIF A2, que para el próximo año pues ya nos los andan moviendo también. Entonces... Eh, dependiendo, y, imagínense que ese, ese apoyo para gastos funerarios me lo dan como un donativo, ¿no? Me lo dan como un donativo. Ahí sí entra de, en lo que establece el artículo 90 en su párrafo segundo, ¿no? Si nos vamos al artículo 90 párrafo segundo de la, del Impuesto a la renta, nos habla de eh, préstamos, donativos y premios. Solamente. La naturaleza jurídica que va a tener ese apoyo de gasto funerario, ¿qué cosa es? oye, te voy a prestar para tu gasto funerario, pues es un préstamo, ¿no? Es un préstamo. O te lo voy a donar, ya no me lo regreses, cumpliendo posiblemente con los requisitos que establece el donativo en materia civil, ya si nos vamos a materia jurídica, lo que es un donativo en materia civil, lo que es un préstamo en materia civil, los requisitos de validez de existencia de los actos jurídicos. En ese sentido, el acto jurídico que existe estamos en presencia ya sea de un préstamo, de un donativo, o de un premio, que ahí no entraría el premio en este en este ejemplo que estamos poniendo, y pues ya me sujeto a lo que establece la, el párrafo segundo del, del artículo 90 ¿No? Pero pues yo creo que sí, es una pregunta bastante bastante interesante, como decía aquí el maestro Eliseo, eh, posiblemente ese apoyo de gastos funerarios vino por parte del empleador, vino por parte del patrón, vía previsión social, y dependiendo del origen es que vamos a tener esa obligación o no de los seiscientos mil. Personalmente les voy a comentar lo que en algún momento me pasó. Aunque no haya rebasado los seiscientos mil pesos, la autoridad pues se puso, ¿no? Se opuso y me dijo, pues no me lo informaste. Oye, pero no, rebasó los 600 Y ahí aprendí algo que en experiencia, tal vez no en ley, tal vez no en, en, en norma nos no lo dice. Pues si lo puedes informar, pues mejor infórmalo, como nos decía aquí el maestro Eliseo también, no se me quita nada con informar y me quito un, un, un pesito de encima, no me quito un pesito de encima de que al rato venga la autoridad y en ese sentido me diga, tú no me lo informaste, oye, pero no rebasó los 600, sí, pero pues yo lo quería informar y para pelearte con la autoridad en ese sentido, pues evaluamos muchas veces el costo-beneficio, no me voy a tener que ir a ese litigio, voy a tener que contratar un abogado, voy a perder más dinero y todo por pues no poner un dato ahí en mi declaración anual Yo creo que ahorita todos estamos a tiempo de evaluar esas condiciones, de evaluar esas situaciones, a 20 de abril todavía podemos realizarlo, o los que ya lo realizaron, pues, tener en consideración esas situaciones. Eh, espero que, que haya quedado ahí, Maestro Martín, siempre, bueno, no siempre nos pone ahí a sudar, Maestro Martín Rojas Tamayo, este, pero, pero muchas gracias por estarnos viendo aquí, sabe del respeto y admiración que su servidor le tiene, también al Maestro yo creo que también aquí mi amigo Eliseo también. Gloria Romero Torres nos dice, buenas noches contador, en los gastos de hospitalización me he dado cuenta que si el CFDI es por 20 mil la precarga del SAT solo dice 18 mil, ¿a qué se debe si incumple con los requisitos para deducibilidad? Creo que por ahí tenemos un límite, ¿no? Este amigo Eliseo. Pues sí, es correcto, pudiera deberse a la limitante que establece en este caso, eh, el artículo 151, en su último párrafo, eh, ahí menciona que eh, ya sea el 15% de, de los ingresos del contribuyente o en su caso, 5 eh, más ele, elevado al, al año. Estamos hablando de una cantidad de 150 mil pesos más aproximadamente. Eh, otra situación que, digo, habrá que revisar específicamente el, el comprobante que, que menciona eh, Gloria, pero también nos hemos percatado en algunos casos que eh, a veces cuando eh, se emite un solo comprobante y trae varios conceptos, eh, por la clave que trae el, el comprobante, eh, únicamente acepta ciertos, eh, ciertas claves, ciertos conceptos y, y otros eh, conceptos que son distintos a los, a los de deducciones personales, pues lo deja fuera, pudiera deberse a alguna de estas eh, situaciones, habrá que revisar el CFDI en concreto que comenta, que comenta Gloria, ¿no? Perfecto, pues ya, ya, ya casi estamos cerrando, nuevamente voy a hacer el comentario el, el comercial aquí, el 25 de mayo, esperemos verlos por ahí en Rompiendo Paradigmas Presencial, un evento que, pues no, yo creo, hasta, hasta donde, hasta donde tengo memoria, creo que no había ocurrido aquí en Familia Census, hasta que los vamos a tener juntos en vivo Platicando de este tipo de temas aquí a los maestros, eh, a los maestros eh, Pepe Soto, Enrique Corona, Efraín Salvador, Martín Rojas Tamayo y nuestro amigo el maestro Antonio Aranda, pues ya están invitados todos a ponerse en contacto aquí con los asesores de Census para que les den informes sobre el evento eh, presencial en Ciudad de México, va a ser el 25 de mayo, de eh, Rompiendo Paradigmas Totalmente en vivo. Y pues, amigo, eh, no me resta más que darte las gracias. Eh, ya es la segunda vez que estás aquí conmigo con tu servidor y, y pues siempre es un gusto tener, tener eh, amigos aquí eh, llegamos a una audiencia bastante bastante buena, ya casi llegamos, estamos en los 50, ya se nos fue uno los cincuenta eh, y pues siempre es un gusto también que también en las re, retransmisiones se pueda ver este tipo de comentarios, como les comentaba después pues es un programa, estamos platicando de manera general, eh, acérquense a su contador, téngale confianza acérquense a su asesor y pues vamos a poder tener un final de declaraciones anuales personas personas físicas eh, agradable, un final, pues yo creo que bastante bueno. Y pues amigo Eliseo, te dejo los, los micrófonos para que pues te puedas despedir de nuestro auditorio del de programa, y podamos cerrar, y ahorita ya 20 minutos, por eso es que ya, ya estoy cerrando el programa, para que darle darle tiempo aquí a nuestro amigo también Erubiel que muchas gracias que nos, nos apoya en los controles aquí, en cabina de, de eh, familia census y para que se pueda preparar para el siguiente programa Rompiendo Paradigmas en, a las nueve en punto De acuerdo Pedro, pues agradecerte agradecerte el, el espacio, igual al maestro al maestro Antonio toda la familia, el equipo de, de, de Censos, igual eh, nuestros amigos que estuvieron al pendiente con eh, sus comentarios, con sus inquietudes la verdad eh, enriquece mucho la, el programa enriquece mucho, nos pone a, a pensar, nos pone a reflexionar y también nos ayuda a, a entender un poco más eh, de lo que ellos están viviendo, pues también en algún momento se nos puede presentar. Muchas gracias a, a todos y pues esperemos que nos, nos puedan acompañar ahí el, el 25 de mayo, ¿no? Toda la familia Centros. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, este eh, amigo Liceo. Esperemos que haya una tercera vez, cuarta, quinta, las que sean necesarias para poder platicar de ese tipo de temas. Por mi parte, ha sido todo también, eh, su servidor Carlos Ramírez, pues nos vemos el próximo miércoles para seguir platicando en este su programa Noches de Census, y pues nuevamente la invitación sigue abierta ahorita, nada más esperamos unos 20 minutos y nos conectamos ahí en Rompiendo Paradigmas. Pues muchas gracias a todo el auditorio, les pido que pues los que tengan la oportunidad compartan estas transmisiones para que pues cada día podamos ser más los que podamos ver este tipo de eventos, esperamos haya sido de su agrado y pues no me queda más que despedirme, muchas gracias Eliseo, muchas gracias Familia Census y pues nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.